Shalom Javirim, shalom amigos, shalom Templo de Pasos Hoy nos toca de vuelta Intentar una experiencia reparadora Del salir al calor ardiente del desierto Conversando Aprovechando las cámaras de un teléfono Esta vez para que no me ocurra lo mismo que me pasó la semana pasada Haciendo el mismo trayecto Vamos haciendo un intento el aire acondicionado del coche está dedicado casi exclusivamente a enfriar el teléfono. Y mucho podríamos hablar al respecto, porque si te fijas, toda la tecnología de todo esto que estamos usando se apoya en buena medida en nuestra capacidad de estar bajando la temperatura de las cosas todo el tiempo. Todas las cosas en gran actividad, Levantan temperatura, el coche, el teléfono, todo Y a veces resulta que el desafío especial que tenemos para lograr que las cosas anden es enfriarles Que se parece a lo que hablamos tanto de, ante cualquier cosa, crítica, roja, difícil, inesperada, de súbito Lowdown. Lo primero es el enlentecer todo. Estamos a punto de entrar en el mes de Elul. Y, y en el mes de Elul hay que ser especialmente filosos con eso de, de entender quiénes estamos siendo y hacia dónde vamos. Y qué relación establecemos con cada aspecto de nuestras vidas y nuestro mundo. El mes de Elul, previo a proyellonar no al inicio del año, que en el judaísmo no es, en general, día festivo, al estilo de como no es entre las diferentes formas de paganismo, sino que es día de contrición, día de revisión, día de juicio. Y día de juicio quiere decir también día en el que se establecen los presupuestos para el año que entra. Se establece cuánto dinero, cuántos hijos, qué clase de vida, si vas a vivir este año. Todo eso gira alrededor del eje de Rosh Shanan. Y entonces cada quien llega al mes de Elul, un modo diferente. Se cuenta del Ron Bibrisk, Rabbi Jaim Galevi de alguna manera el fundador de todo un modo de estudiar el Talmud y, sobre todo, de todo un modo de enfocar la vida hacia el estudio. <coughs> Se cuenta que Cheque que se cuenta que, una vez empezando el mes de Elul, para tratar de explicar a sus discípulos de qué iba nuestro trabajo para Elul, les contó más o menos el siguiente, la siguiente historia, el siguiente cuento. Se sabe de un empresario, un comerciante, en algún lugar de Europa, comerciante judío vamos a ponerle que está muy dedicado a su negocio está muy ocupado en ganar dinero y lo sabe hacer muy bien y un día se presenta ante él una oportunidad de negocio inusitada de esas que te vienen una vez en la vida hay una mercadería que está en un país que si él logra llevarla a ese otro país que es limítrofe, pero no hay un convenio de importación y exportación, o sea, si él logra pasar esa mercadería del país A a través de la frontera que lo divide con el país B al país B, de contrabando obviamente, entonces va a haber hecho el negocio de su vida y va a haber ganado una cantidad impresionante de dinero. Vamos a estar ya en otro nivel ahora, en otro nivel de la carrera. Vamos a haber subido varios escarafones de un solo paso. Es muy tentador. No obstante. No obstante. También. también mete un poco de miedo. Porque si lo piensas.. Cuando vas a pasar. La gran mercadería de contrabando por una aduana. Aún si te presentan como ya le habían dado los datos, tal o cual persona de confianza con quien uno se puede arreglar y cosas así, aún en ese caso siempre hay un riesgo. Y el riesgo es no, que no solo no te conviertas en el hombre más rico que hayas podido imaginar antes, sino que, caramba, en vez de eso termines pobre y preso este, y eso no es no es muy sencillo así que bueno así que nuestro hombre elabora la idea largamente y cada vez que su espíritu cada vez que su espíritu decae En el otro teléfono Tengo Ways hablándome al oído todo el tiempo Hasta que Nuestro hombre hace cuentas Cada vez que su espíritu decae Vuelve a calcular cuánto va a ganar con la operación Y eso lo llena de ánimo de alguna manera Lo llena de ímpetu Y entonces empieza a hacer lo que hay que hacer Se dirige al proveedor de esta mercadería Que él quiere pasar de contrabando Compra la mercadería Sale en busca de un cochero Da con un cochero que tiene Un coche grande tirado por un caballo Estamos hablando de otro tiempo, claro Aunque también hoy probablemente Si vas a pasar algo así por, por la aduana Mejor hacerlo en un carro tirado por un caballo En el que no parece haber nada sospechoso Ni que pueda haberlo El caso es que nuestro hombre Hace trato con un cochero le cuenta de qué trata la cosa, el cochero, el cochero es solamente un cochero, no, no está preocupado por los grandes negocios, no, no entiende del todo bien, se da cuenta que el judío va a hacer algo ilegal, pero al fin y al cabo eres solamente el cochero, no tiene ni por qué saber qué llevan sus pasajeros, el que va, el que va a correr de verdad el riesgo es su cliente, Así que el cochero, si bien por un instante se preocupa, la verdad, el acuerdo que le propone el comerciante es muy bueno, y en todo caso, si tiene algún riesgo, su único riesgo es de pagar una multa eventualmente, y no más que eso. Y así está todo acordado entre el comerciante y el cochero, y empiezan a pasar los días para la fecha señalada en que van a hacer la operación. Ahora, fíjense, cuando cada día que pasa, se acerca el momento en el que va a haber que dirimir, a ver, perdón, va a haber que dirimir, ¿ven qué belleza el paisaje del de desierto? Estamos subiendo del desierto de Judea hacia Jerusalén. Vamos apenas a bordear Jerusalén brevemente porque seguimos rumbo a casa. Vamos hacia el norte, hacia Jerónimo Entonces, cada día que pasa se acerca la fecha señalada. La fecha en que va a haber un vuelco en el destino. <ríe> la fecha que va a ser un punto de inflexión para la vida del comerciante. Entonces cada día que pasa, el comerciante vuelve a plantearse y vuelve a preguntarse si eso que va a hacer es una buena idea, porque él sabe que si lo agarran en la aduana, si la treta no le funciona, no solo no se va a convertir en un archimillonario súper exitoso, sino que le van a confiscar la mercadería, lo van a dejar pobre y lo van a meter vaya uno a saber por cuántos años en una cárcel y, y todo eso suena mucho menos bien que lo que parecía en principio. Así que nuestro hombre cada día tiene que enfrentarse a ese miedo y tiene que otra vez más decidir, no, pero es que esto me va a dar 3.417.923.411, lo que sea. Y, y eso es muchísimo dinero y, y va a estar todo bien y va a funcionar y está cada día más angustiado. Así contaba el Brice Carreau. El cochero, por su parte, también cada día que pasa se da cuenta que está más cerca de un, momento, de un momento complicado, de un momento medio crítico, donde va a tener que pasar la frontera con un cliente que está cometiendo un delito. Y aunque su cliente le dijo que ya tiene los datos de dos de los oficiales de la aduana que seguramente van a llegar a un trato con él un trato aceptable y lo van a dejar pasar y aunque también sabe que él es solamente el cochero y que su trabajo es solamente estar alquilando su carro y su propio tiempo para llevar al comerciante a donde sea que lo lleva <risa> aún así tiene cierta preocupación. Ya quiere verse del otro lado, habiendo cobrado por su trabajo y siguiendo adelante con su vida. Decía, al llegar a este punto del cuento, el briskerro, ¿Quién es el único que no está preocupado? Fácil, el caballo no está preocupado. El caballo es el único que no está preocupado. ¿Por qué? Porque el caballo no piensa el caballo no tiene, no tiene modo de angustiarse, porque al caballo solamente le dicen por dónde tiene que ir y cómo debe conducirse. Y el caballo se conduce por donde debe conducirse y va por donde hay que ir. Así que el caballo no tiene razón, y no solo no tiene razón, no forma parte de su mecanismo. Que el caballo empiece a angustiarse también. Y cuentan que cuentan. La verdad, escuché esto de un rap cuyo, cuyo nombre no recuerdo, un rap americano, lo escuché contar esto en Twitter. Y, y cuentan que cuentan que en este punto, el Brisker road dejaba entender a sus discípulos que aquí la única ventaja es ser el comerciante y el ser el comerciante cada día que falta hasta el momento en que se va a dirimir el juicio que es una obvia metáfora de Roger cada día que falta y dar más fino y más fino y más fino en lo que hay en lo que ya me ha sido dado, en lo que tengo, en lo que no tengo y en lo que me dispongo a hacer. <coughs> y decidir si realmente estoy en condiciones de correr ese riesgo o ese riesgo me excede, si tengo clara conciencia de cuáles van a ser las consecuencias de mis actos, salvo que decida de alguna manera cancelar ese plan hacerte Yubá por esa idea. Y entonces, en las filas tan intelectuales de Brisk, el cochero, el hombre simple, solamente es llevado hacia su destino por el comerciante. Y ni hablar el caballo, que no tiene conciencia de nada caballo es, es un simplote que no incide en nada y el mensaje, el mensaje demasiado obvio acaso incluso, el mensaje pasa porque entiendas que cuanto más hayas estudiado cuanto más te dediques a estudiar y lleves una vida ascética y, y, y de privación y de enorme esfuerzo y como si fuera, te, te sumerjas en una micve de aguas heladas antes de que salga el sol. Y, y, y todo eso, solamente sometiéndote a ti mismo a lo que te va a expiar, entonces vas a pasar ese momento del juicio y no te vas a haber equivocado, no vas a haber hecho lo incorrecto, no vas a haber delinquido. Y si delinquiste, vas a hallar favor a ojos del juez. Y va a estar todo bien, pero hay de ti! Si eres meramente como un cochero analfabeto O como una bestia sencilla, como el caballo, que no sabe pensar Y... Y no es, no es superfluo que, que yo les esté contando este cuento ahora Porque si se dan cuenta se cuentan muchos cuentos así, y, y como el que viene y te cuenta, cuenta esto es un rabino y eventualmente, dibujémoslo más, todavía es un rabino barbado y con un traje negro, y eventualmente con un sombrero que agrega severidad a la cosa, y con muchos libros en tonos negros, marrones y bordón, con letras de oro en sus lomos detrás todo se ve muy grave, esto suena, esto es la Torá. Tienes que elaborar más y más y más y más tu pensamiento para llegar al punto de Teshuvá. Y expresado de esta manera, eso no parece contradecirse con nada de lo que solemos hablar. Si de hecho, una de nuestras claves principales que la ponemos en un hashtag es aprender a pensar, ...que es fundamental... Solo que... ...esto es una suerte de sesgo cognitivo... ...aprender a pensar... ...es algo que necesitamos para... ...para entender... ...y para tomar decisiones... ...pero hay cosas... ...que están... ...que están en el centro real... ...en la sustancia misma de la vida... ...que no dependen del pensamiento... ...que dependen de otra cosa... ...que dependen de contar el cuento... ...exactamente al revés... ...porque... ...si te fijas... ...en el cuento de nuestro comerciante... ...hay uno... ...que tiene que tomar una gran decisión... ...y se cree capaz... ...de tomar una gran decisión... ...es más está seguro de poder tomar una gran decisión y tomar una gran decisión requiere conocer o creer que se conoce todas las fases del tema sobre el que quiero decidir y después de conocer todas las fases del tema sobre el que quiero decidir implica tener conciencia de, de una toma de riesgo y, tener conciencia de la toma de riesgo es fundamental porque tú te estás llevando puesto todo tu mundo a cada decisión que tomas ahora si lo miramos de otro lado vamos a plantearlo así nuestro comerciante que da igual a nuestros efectos que decide yo le deseo que haya decidido ...no hacer esa operación de contrabando, resarcir al cochero... ...y darse cuenta que... ...es un riesgo completamente excesivo por dinero... ...eso de arriesgar tu libertad... ...pero... ...lo que... ...lo que más me inquieta en realidad... ...es, en realidad... ...qué es lo que piensa nuestro cochero... ...antes de tomar la decisión... ...porque fíjate, seguimos teniendo tres personajes... El cochero es el que cree que su pensamiento alcanza para esta toma de decisión tan radical. El segundo es el cochero. El cochero no tiene que tomar una decisión tan radical y por consiguiente tampoco tiene que pensar demasiado. El cochero arrienda su servicio y no tiene por qué hacer una valoración moral o, o jurídica. De para qué va a ser usado su servicio esa, esa no es su función Ni en este juego ni en ningún otro Él está colgado De la decisión Que tome el comerciante Si el comerciante decide hacer Esa operación tomando esos riesgos Ahí está el cochero Sirviéndole para tomar Esta decisión y tomando su parte del riesgo si el cochero decide no hacer ese viaje si el comerciante decide no hacer ese viaje ahí está el cochero también perdiéndose meramente ese jornal y cambiándolo por otro y por fin está el caballo el caballo el caballo cumple con su deber cumple con su destino el creador, el creador lo creó de modo que él es perfectamente capaz de llevar hombres montados a su grupa o de arrastrar carros tras de sí. Y por consiguiente, tiene una vocación, tiene una vocación natural, de servicio. Una vocación de servicio que lo lleva a sencillamente obedecer al hombre. Todo esto ocurre todo tiempo, que claro está. Le he es brindado al caballo lo que él necesita. Todo lo que él necesita para cumplir, para cumplir con su trabajo y seguir vivo. Ahí. Yo espero, perdón. que cancelar el, el sonido y no sé si el sonido de Waze no les está saliendo a ustedes también, perdón entonces el caballo en un caso así es el único que tiene shalom, porque en realidad el hombre tiene una suerte de, de debate consigo mismo él sabe que no está bien lo que quiere hacer él sabe que lo que está procurando es, es un atajo en un lugar en el que no forzosamente hay atajos. El caballo es el único que sabe que está entregado a la voluntad de Hashem. Y nosotros, nosotros solemos entender entender nuestra Torah desde una óptica de Hasidut. Nosotros no, no buscamos ser Dios. Nosotros buscamos ser hombres, como en aquella anécdota del Rabbi Rebzusche, que, que comentamos muchas veces, Rabbi Rebzusche diciéndose a sí mismo, o explicándole a sus discípulos, que cuando yo me muera, cuando yo me vaya de este mundo, decía Rabbi Rebzusche, a mí no me van a preguntar en el Tribunal de lo Alto, ¿por qué no fui Moshe?, ¿por qué no fui un dios?, a mí me van a preguntar ¿por qué no fui Rebzuche?, ¿por qué no fui el mejor Rebzuche que podía ser?, y esa va a ser la pregunta fundamental, ser el mejor tú que estás preparado para ser, y de nuestros tres personajes, el único que parece estar en ese camino, es el caballo ni el cochero ni el comerciante tienen aparentemente la más mínima opción de estar ahí y, y, y el proceso de teyubá en realidad está, está puesto en ese punto porque el proceso de teyubá te va a llevar no solo a aceptar que yo cancelo, anulo supedito mi deseo mi voluntad mi modo de ver las cosas a como Akadosh Baruj Hu me dice que las cosas son sino que incluso asumo que yo no tengo capacidad de comprender todo aquello en lo que me meto todo aquello que me toca todo aquello que me circunda justo leí ayer un artículo acerca del de trabajo de Jung con las sincronías y, y me pregunté cómo Jung no se volvió loco entendiendo, observando de continuo un universo de sincronías que no parecen tener explicación no, no, y, y observándolas, por ejemplo, en, en los arquetipos de todo en los arcanos del tarot también, de nuestro tarot <coughs> y en tanto, tanto más universos de sincronías por todas partes algo se rompe a la izquierda, algo se rompe entonces también a la derecha y algo se rompe en el medio, y algo se rompe arriba, algo se rompe abajo algo se arregla por acá, entonces esto resuena acá, resuena acá, resuena acá y todo empieza a arreglarse un coche negro, y entonces otro coche negro, y otro coche negro, y otro coche negro. ¿Se acuerdan? Hace no tantos días se, se me rasga el, el techo azul de, de la terraza y entra en mi vida así, ¡pum! Un rayo de sol, que, de sol que no estaba invitado. Dos horas más tarde, yo encandilado, estoy estacionando marcha atrás mi coche y es como que alguien me hubiera movido... Un, un olivo que estaba ahí porque no lo vi, porque estaba encandilado y el olivo se me metió adentro del coche también, una rama se metió adentro del parabrisas de atrás y paf lo hizo mil pedazos, claro está y, y pasaron un par de días, y, y ese es otro modo en que el afuera se me metió adentro y pasaron un par de días y alguien logró con un, con un engaño psicológico muy básico robarme cierta cantidad de dinero que, que es otro modo, porque es, alguien vino y ya directamente no me rompió el techo o el parabrisas, me metió la mano en el bolsillo y, y cuando pasa eso cuando pasa todo eso y tú te empiezas a hacer preguntas y, y quieres entender pero la verdad es que en profundidad en, en lo profundo de la cosa en sí no hay nada que entender, ni hay modo de entenderlo. Podemos hacer infinidad de interpretaciones de todo esto. Podemos, podemos intentar leer usando nuestro propio Tarot Hasidí, tratar de entender qué es lo que nos está pasando, que viene este tono. Podemos intentar usar otras, otras formas similares de lectura, otros lenguajes de lectura y de comprensión. Pero la verdad es que lo único que nos va a poner en situación de shalom es ejercer nuestra capacidad de aceptar. Aceptar que todo es para bien, que todo es bien. Y que no tengo, no tengo capacidad de entenderlo todo. Y que no hace falta. Que la pregunta es solamente si soy capaz de conducirme especialmente como el caballo de nuestro cuento. De conducirme con sencillez, de estar íntegro ante Hashem, y decir a Hashem, acepto lo que me estás dando, porque no puedo hacer otra cosa. Lo acepto con amor. Y al aceptarlo con amor, pongo todo dentro del, del esquema en el que me toca conducirme ahora hacia el mes de Elul, pero es, es el modo en que me toca conducirme siempre, en realidad, si sí, sí se entiende lo que estoy diciendo. Porque entro en el régimen de, primero que nada, te suba yo me creía que controlaba algo, no, yo no controlo, ¿no? Las cosas pasan por afuera de lo que yo creo que controlo. Entonces ahí pasa a resultar que, que la tefilá, si la teyubá me dice que yo no controlo, y que por consiguiente todo el tiempo hacia donde tengo que estar como caminando es hacia la comprensión real de, de qué es lo que Hashem me está poniendo por delante, pero la comprensión en términos de yo acepto y entonces entiendo que hay una prueba que debo pasar y quiero solamente hacer las cosas como Hashem me indica que las tengo que hacer. Quiero seguir el ejemplo de las cualidades divinas, que eso es hacerte yubá a la postre. Y tal como Yem es misericordioso, ser misericordioso. Y tal como Yemes se conduce con grandeza, conducirme con grandeza. Y tal como Yem ama la justicia, amar la justicia. Y tal como Yem ama el shalom, amar el shalom. Y así. Y entonces... De esa manera, ser socio de ayer en el mundo, y eso es Teshuvá, eso es Teshuvá. En todo lo que hice alguna vez mal, me va a aparecer ante mí siempre. Otro ejemplo, otra metáfora de lo mismo, para que yo rectifique. Y esas metáforas de lo mismo que nos aparecen como circunstancias, en general, en el mismo momento, no nos es obvio que son metáforas de lo mismo. Recién con el diario del lunes entendemos el resultado del partido del domingo Pero el domingo hay que estar jugándolo Miren qué belleza estar filmando dentro de este túnel Cómo me gustan estos efectos Y Hashem nos da estos efectos para que sigamos Porque el camino de la Teshuvá también es entrar en un túnel En el que de pronto se te va a ver más oscuro y más oscuro y más oscuro Y te va a dar un miedo pánico porque hay que dejar esto, y hay que dejar esto, y hay que dejar esto otro, y yo no sé si voy a ser suficientemente fuerte para dejar, y para permanecer, y para... Y sin embargo, si sigues adelante, y sigues adelante, y sigues adelante, ya ves, salimos del túnel al final. Cuando yo hago suba de esa manera, entonces yo sé que todos esos cálculos del comerciante para arriba y para abajo, y esos planes, llevados a un nivel máximo de detalle y toda esa historia va a funcionar a la postre, si Dios quiere como decimos con ayuda de Hashem y si no hay ayuda de Hashem da lo mismo lo que hayas hecho de modo que es especialmente importante que hayas hecho este para que puedas entender esto y entonces te preguntes caramba, esto está dentro de lo que previsiblemente Hashem quiere ayudarme a hacer y entonces hago tefilá que va a resultar estar siendo la parte más importante de toda la operación la teyubá y por último tengo razonablemente en qué está pensando el comerciante porque Porque el comerciante o está pensando en su infinitud de pequeñez humana, está pensando, ah, yo ahora quiero ser multimillonario y que me rindan honores y voy a comprar un título de nobleza y vaya uno a saber qué más. O es que el comerciante está pensando en que quiere ser divino, en que quiere ser más divino, comerciante es un hombre de Teyubá, que antes de cada cosa que hace, hace Tefilá, y hace Tefilá porque quiere hacer igual que Akadol Yorujú, quiere hacer Tzedaká. Este mundo está hecho de modo tal que está lleno de disparidades para que nosotros hagamos en él justicia, y hacer justicia es como armar el puzzle, te dan formas que no parecen encastrar unas con otras y el modo en que encastren es que esta que tiene una saliente de tal tipo se dé cuenta que no precisa esta saliente por realidad esta saliente tiene que encastrar con la forma de este otro y esta saliente de pronto son 5 mil dólares que te sobraron ahí que los tienes guardados al santo botón que no te sirven para nada si no es para la sensación de que tienes plata guardada pero de pronto tu trabajo de sede, tu trabajo de justicia ahora es poner esa plata ahora mismo En donde le es útil a alguien que justo de verdad necesita entender, entender el dinero, entender los recursos de este mundo Como algo líquido, como algo que fluye Y como algo de lo que no depende tu vida Porque tu vida depende del espíritu con que recibes esas cosas Cuando vienes de la teyubá y vienes de la tefilá y entonces haces lo que haces buscando hacerte de acá. Y, y eso a veces traza la diferencia entre una acción vil y una acción sagrada. Porque a veces ese contrabando que va a hacer el comerciante no es algo malo en sí. Es algo que viola las leyes del país que vive o del país al que va a entrar, pero eso no habla de, de ética, eso no habla de bien y mal, eso habla de qué cosa vale la pena, por qué cosa vale la pena que tú arriesgues tu honor y tu libertad, que arriesgues tu capacidad de criar a tus hijos pequeños, sin que en vez de eso estén enterados de que tu papá está en la cárcel porque quiso hacer mucha plata. Pero ahí no hay bien y mal, pero cuando tú a la acción la dotas de específicamente bien. Si yo logro hacer ese negocio, después tienes que cumplirlo, ¿no? Si no, yo logro hacer ese negocio, entonces voy a salvar de la pobreza a estas dos familias. O voy a levantar sobre, sobre sus pies, voy a erigir, voy a tornar viable tal emprendimiento que puede ayudar a tanta y tanta gente y así entonces hay un cariz sagrado en lo que vas a hacer hay tzedaka, hay teshubah hay y hay tzedaka y eso es lo único que haya esa terna perfecta ahora que estamos llegando a Elul ahora que está llegando el instante en que hay que decidir, alguien tiene que decidir si vamos o no vamos a pasar esa frontera llevando con nosotros esta mercadería prohibida. Lo único que de verdad va a justificar que yo me haya pasado tanto tiempo pensando y pensando y revisando opciones y estudiando cada detalle de la estrategia y de la táctica es que lo que esté buscando con toda esta acción que estoy planificando se hace de acá y, y desde aquí es fácil entender que cuando yo trabajo mi proceso de Teshuvah, de acercarme a Hashem de rectificar mis caminos ante Dios de arrepentirme ante mí mismo y entonces ante Hashem de todo lo que he hecho mal el mal que he producido y entonces elevo mi plegaria pero elevar mi plegaria tampoco es meramente leer textos que no entiendo de un libro que escribió alguien más la, la plegaria la sustancia de la plegaria está por dentro de eso, hay que leer esos textos mágicos pero parte de eso hay que hablar con Hashem de todo corazón de corazón a corazón y cuando yo hago eso y tefilá mi acá empieza por ser capaz de compartir mi teshuvá y mi tefilá de enseñarle a alguien más teshuvá y tefilá y de cuidar, de cuidar de cuidar muchísimo a quien tiene la integridad del caballo o a quien tiene la capacidad de reaprenderla quien tiene la capacidad de conducirse como estudiamos desde tantas metáforas hábiles tantas veces, solo con inocencia y solo con integridad ante Hashem. Como le dijo Hashem en la Parashah Bayerá a Abraham, <tose> Abraham, tú eres un hasid, un hombre de jesed. Lo que debes hacer es, <tose> camina delante mío vejejetamim. <tose> Y sé íntegro, sé inocente. Camina delante de mí. Es una expresión muy interesante. Y tiene varias explicaciones. Hoy yo quiero probar una que, que creo que no la hemos estudiado antes. ¿Qué es camina delante de mí? Si yo camino delante de ti, tú ves mi espalda. Y yo no te veo a ti. Salvo que tenga un periscopio Mejor otro visor, etc. Pero, con sencillez, si yo camino delante de Dios, yo no veo a Dios y Dios me ve a mí. Y esa es, básicamente, la situación dada. Yo voy con plena confianza porque yo soy tamim. Yo voy con integridad. Entonces, yo, por un lado, no tengo capacidad, pero tampoco tengo necesidad de estar viendo todo el tiempo cómo actúa el Creador, que es lo que ocurriría si yo estuviera mirando al Creador, para tomar mis decisiones. No, no, yo sé que tengo en el Tzelem, en lo que el Creador puso, lo divino que hay en mí. Yo ahí tengo todo lo que hace falta para saber, sin estar mirando al Creador, caminando delante de él, hacer lo que es bueno a sus ojos y ya con eso por eso es a Abraham mismo a quien le ocurre que en el momento que el creador le promete algo que es completamente inverosímil mira, ¿sabes qué? a los 100 años tuyos más o menos, este, tu mujer que fue estéril hasta ahora y que tiene más de 90 bueno, bueno ella ahora va a dejar de ser estéril y te va a dar un hijo y ahí la Torah dice y Abraham creyó en Hashem solo fe te puede llevar a aceptar lo que le dijo Hashem no puede ser, no me tomes el pelo me vas a dar una gran fortuna y una gran descendencia de un hijo que a los casi 100 años todavía no tuve ¿De qué estás hablando, Ribo, no? se lo del mundo. a y creyó en Hashem. Y creer en Hashem en esa circunstancia, en que es tan absolutamente irracional, creer en Hashem en ese momento en que el raciocinio del comerciante, el pensamiento estratégico, no te va a llevar a creer en Hashem. Creer en Hashem en ese momento en que la apatía del cochero también lo único que voy a decir es probabilidades estadísticas, está todo bien no, creer en Hashem en ese momento dice la Torah en los cielos le fue considerado a Abraham como que hizo tzedaká con Akadosh Baruch, hizo tzedaká con el creador y esa es la tzedaká más alta de todas empieza en la fe empieza en saber la probabilidad o improbabilidad de éxito de lo que estoy haciendo depende fundamentalmente no de toda mi estrategia y táctica eso viene después, eso es chiquito depende en este mundo de verdad de, de la perentoriedad de lo que quiero hacer de, de cuán relevante sea para mi mundo en términos divinos lo que quiero hacer es bueno para Allem y para el mundo lo que quiero hacer es bueno para los hombres lo que me propongo. Y sobre todo, eso también eso también va a estar considerado. ¿De qué hago yo en este proceso de los tres pilares? Va a depender de cuán profunda y genuina es mi Teshuvá. Porque en mi Teshuvá es donde estoy revelando al mundo lo divino que hay en mí. En mi teyubá es como que me pelo de encima todos los miedos, todas las prevenciones. Porque si hago teyubá voy a hacer solo lo que está bien que haga. Y me va a importar tres cominos, o ni siquiera tres cominos. Lo que piense él, y él, y el poder, y la policía, y el rabino, y el cura, y todos de lo que yo hago y digo y pienso. Porque yo solo quiero hacer, decir, pensar bien. Y, y cuanto más profunda es, es mi Teshuvah, y yo la refuerzo, mi Teshuvá, con aprender a pensar en términos de ayer. Y recién ahí es donde es relevante el estudio y todo lo que compartimos en términos de estudio. Recién ahí, cuando yo estoy en situación, en sintonía de Teshuvah. Y entonces integro a mi vida la tefilá pero no como todo hombre tiene la obligación de hacer tefilá tres veces por día y entonces primero dices eh, este capítulo de Teglim y después dices esta plegaria que escribió tal tipo en tal lugar no, no, eso también no, tefilá tefilá como experiencia íntima de comunión tefilá como el saber que cuando yo me hablo hacia adentro del todo, me estoy hablando hacia donde mi sustancia se conecta con la sustancia de todo lo que es. Yo puedo hablar de tú con eso que lo rige todo, que es la mente de todas las mentes, la sustancia de todas las sustancias y sobre todo la voluntad de todas las voluntades. Y a la postre todo depende de ahí. Entonces, si yo vengo en esa actitud, si yo soy el comerciante que vengo en esa actitud, entonces me voy a conducir de modo mucho más despreocupado. No, no voy a estar como el comerciante del cuento del Carrón. Voy a estar más bien como el caballo del cuento del Carrón. porque el caballo lo que sabe que él tiene que ir hacia donde el hombre le indique él va y el bailo hace cumplió su misión y cuando él hace eso él recibe lo que él precisa en este mundo el pienso el agua el tiempo de descanso y ya está y el hombre de alguna manera si vive en Teshuvá en Tefilá y en actitud de Tzedaká es como este caballo, no es como el gran estudioso, ni como el hombre que está en el, el jesed corrompido, en el cuento del principito. Algún día tenemos que estudiar el principito juntos, que es pura cabalá. El principito se encuentra en cada uno de los planetas, la, la forma, esto lo estudiamos en el tarot también, la forma no enmendada de cada sefirá. O sea, la forma no enmendada del Gésed se parece al rey del Tarot, es el tipo este que se pasa inventariando las estrellas todo el tiempo. Si en vez de inventariar las estrellas, yo sé, como decía Facundo Cabral, de algún modo, que el mundo es de Dios y, y yo también, las fronteras son de los hombres y, y las peleas por el dominio y por el control son de los hombres. Y si yo estoy en actitud de Tezhubá, de Tefilá y de Tzedaká, estoy en actitud de comunión maravillosa entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Y por eso, cuando estoy en ese nivel, es que la Torah me dice, mira, no hay que contar nada porque la braja no se posa sobre lo que se cuenta. Por eso, en general, salvo dos órdenes específicas en el Torah, se dice que no hay que hacer censos, no hay que contar a la población, y no hay que contar el dinero con el que cuentas ahora, y, y así. Porque eso limita las cosas, al contarlas, las limitas, las deja fijas. Si en cambio logras superar el vértigo y dejar que todo fluya, Tú solamente haces el bien y en el caso del dinero que es el más fácil de ejemplificar con la tzedakah tú todo tiempo que ves que hay una oportunidad de CDK, sencillamente sacas de tu bolsillo y das y con ayuda de Shen siempre hay en tu bolsillo para la CDK y para lo que tú necesitas si tú logras hacer eso ya ni siquiera vas a precisar hacer ese contrabando, ya ni siquiera hace falta, todo fluye absolutamente de otro modo, todo fluye en régimen de divinidad feliz. Y entonces de cualquier actividad que hagas, cualquier cosa a la que te dediques, como por ejemplo manejar cientos de kilómetros por una autopista llena de gente que está apurada por llegar a algún lado, se convierte en una actividad sagrada en sí misma. Yo no estoy manejando esta ruta para llegar a ningún lado. Yo estoy fluyendo con lo que hay que hacer para seguir haciendo lo que hay que hacer. Y en este paso del camino me toca cruzar esta ruta. Y como vamos a hacer lo que hay que hacer, Caramba, hice los cuatro meses que hace que Arthur este coche, está conmigo. Hicimos varias pruebas de distintos aparatos sobre los que poner teléfonos en el dashboard de este auto hasta que dimos con uno. Porque el camino tiene que estar, es fácil esto, consustanciado en este se Filat, CDK. Y de algún modo, en este compartir contigo lo que acabo de que comparto siempre hay, te, hay de la Teshuvá de la mía hay de la Tefilá de la mía y de la Tzedakah con la que intento regalarte de la Teshuvá mía y de la Tefilá mía también así que querido amigo, querida amiga ahora que nos estamos subiendo al mes de Lul prácticamente, es ese excelente momento para plantearnos cambiar ese switch. No, no hace falta y no tenemos de verdad la capacidad de ser el comerciante sabión ¿no? que de alguna manera el brisque robo estaba reclamando a sus discípulos que fueran. ¿Acaso los discípulos del Brisker Robb sí podían? Yo no creo que nadie en nuestra generación tenga sentido que haga eso. Que piense que puede llevar su elaboración estratégica y táctica de su propia vida a un punto en el cual, por vía de todo su conocimiento de Torah, de estar dedicado solamente a estudiar todo el tiempo y a saber que alguien llegue a saber lo que sabe Dios. Es una idea de mente. Entonces, tú no estudias para saber. Tú estudias para aprender a pensar. Y yo también. Lo que hacemos para saber, para tomar decisiones, para tener éxito, es no saber, es hacerte lluvia y hacerte fila y sobre todo hacer plenty of tzadaká, hacer mucha acá dar mucho de mí. La tzadaká más obvia es dinero, pero no solo dinero, dar de lo que Hashem hace que yo sea, dar de lo que soy, dar de lo que puedo, dar de quien resulto a partir de lo que me pasa. Cada año, cada día, cada momento, me inauguro uno nuevo, como vamos a estudiar juntos con ayuda de Ayem en la primer parte del libro Sanar el alma, que con ayuda de Ayem estoy terminándolo, para ti. Así voy a hacer barí, que en hebreo se traduce por sano, pero que en realidad quiere decir creable. A cada instante, voy a hacer algo que tiene sentido que sea creado ahora mismo. Y mi tzedakah, socia de la tzedakah, del creador mismo, todo el tiempo con nosotros, mi tzedakah, sin que yo piense, sino en esa sintonía que me dan la teyubá y la tefilá, de sentir sentirme parte de Dios y sentir a Dios parte de mí de sentir de, de vivir que mi modo de hacer lo que ayer me espera de mí es estar siendo bueno <coughs> estar siendo bueno para mí mismo para mi creador para, para los hombres para mi mundo estar siendo bueno a lo largo de todo el tiempo que me tocó vivir en este mundo, si hago eso, no es que todo va a estar bien, o que todo va a ser para bien, yo voy a estar siendo bien, y entonces sea lo que sea que pasa, para cualquier lado, cuenta con mi sonrisa, y cuenta con que vamos juntos, ahora sí, viene el último. Te dejo en la descripción del video todos los links que te dejo siempre pero préstales atención ahora estamos trabajando en el templo de pasos tenemos que hacer muchos más para hacer las cosas maravillosas que tenemos ahí tienes a tu disposición mis libros todos los que ya hice para ti y los que con ayuda de Yem sigo el régimen de ser. Y tienes ahí todos los proyectos que están teniendo lugar en nuestro hacer cotidiano del Templo de Pasos. Tenemos un montón de espacios en los que estamos estudiando, creciendo, ensayando, aprendiendo. Aprendiendo lo que precisamos para vivir esta vida de felicidad que nos enseña la Torah, y sobre todo la Kabbalah en la profundidad, Misma de la Torah. Así que te dejo todo eso y preparándonos para el UL. Vamos, con toda la experiencia que llevamos hecha y trabajando todos juntos y encontrándonos a asociarnos con todas las almas buenas que nos precedieron en nuestras ceremonias del candil del Templo de Pasos, en todo lo que compartimos, de Yubá, de fila y de Ma'avirim et roa haqzerá, vamos a gritar en profesión. Te shubar, te filaut, acá. Quitan, evitan, e, hacen que desaparezca, que vanezca lo malo del decreto. Todo lo malo que hemos puesto ya en nuestro destino por proponernos hacer algo que de verdad es malo, por ser egoístas, por haber hecho algo que tuvo malas consecuencias vez hiciste algo, cualquier cosa que tuvo malas consecuencias, pero bueno, si sí, yo también, y así de pronto todo se convierte mágicamente para bien, cuando el tono la sintonía que le doy a mi mundo mi mundo individual y todos mis círculos concéntricos del mundo colectivo cuando le doy el tono del teyuvá del tefilá y del sadaká todo cambia, y en la vivencia propia empezamos a practicar Ghegulá, empezamos a practicar redención, empezamos juntos siempre, y este era el túnel que queríamos, empezamos pasando por el túnel, empezamos a vivir Magia, y entonces se hace la luz, gracias por acompañarme hasta aquí, Dejo mi verja, seguimos juntos. Shalom, shalom.